Hola Rubiqueros, como podemos observar tenemos un pedido nuevo. Este pedido viene de Estados Unidos, concretamente de una tienda llamada Spitzkuben Store. Una tienda que la hemos encontrado en Ebay. Dentro del pedido hay tres ejemplares de Pyramids de la marca QJ. Aquí podemos observar uno de los ejemplares. Podemos decir que tanto el producto en sí como el envoltorio han venido en perfecto estado. Ya que muchas veces las cajas vienen dañadas, sobre todo en las esquinas. Pero en este caso ha venido los tres ejemplares perfectamente. Eh, el envoltorio del, del pedido en sí, eh, una cosa que nos ha gustado bastante es que viene forrado en el, en el interior con burbujitas. De estas que protegen el interior en caso de caídas. Cosa que en algunos... En algunas tiendas no te lo envían así. Eh, en cuanto a los plazos de entrega, eh, este concreta, concretamente ha, ha llegado de Estados Unidos a España en 10 días. Y concretamente en esta tienda, en pedidos anteriores, desde Estados Unidos hasta España, han tardado aproximadamente 5 días. Por lo tanto, los plazos bastante bien. En general estamos bastante contentos con esta tienda, por lo tanto como conclusión podemos decir que es una tienda recomendable y bastante fiable.